amigos cómo están un saludo muy especial para todos en este video les voy a enseñar a hacer esta decoración que hice con cartón y un tubito de papel higiénico espero les guste la idea como pueden ver está muy original vamos a ver cómo se hace vamos a utilizar cartón duples este cuadro mide 15 centímetros por 15 centímetros nos quedaría así y vamos a utilizar este tubo de papel higiénico que sería para la base vamos a medir 5 centímetros trazamos una línea y ahora lo que vamos a hacer es a cortar así, más o menos de un centímetro. Vamos a pintar por este lado, voy a pintar con verde. Claro está que si están utilizando un cartón así de este color, igual pintan con pintura acrílica verde y van a dejar secar. Y vamos a dejar secar. Pintamos por este lado y pintamos por esta parte. Entonces voy a ir a pintar y ya vuelvo. Bueno, acá ya terminé de pintar. Ya está completamente seco. A este de tubito de papel higiénico le di solamente una pasada de dorado. Como, este, como el, el cartón del papel higiénico es rígido, es muy fácil de ir doblando así, como haciéndole en, en curvita. estas partes las vamos a pegar vamos a retirar, esta silicona que se me había salido voy a aprovecharla y vamos a forrar así esta parte no hay necesidad de forrarla bueno voy a tomar cinta de yute, esta la compré en la tienda del dólar ahora voy a decorar con esta cinta o millaret navideño bueno así nos va quedando ya la base Qué voy a hacer voy a tomar este lápiz y voy a tomar cada tirita y vamos a hacer esto ahora voy a cortar acá una parte vamos a tomar esta parte y vamos a formar un conito. Corté unas partes que me sobraron acá, voy a tomar esta cinta esta es una cinta decorativa de redesilla que la compré la tienda del dólar por solo 4 mil pesos y voy a forrar el arbolito pero nos quedaría así, esto lo podemos doblar y pegar pero yo lo voy a cortar acá corté único por este de 3 centímetros de espesor y voy a colocarlo acá adentro así voy a pegar el arbolito voy a tomar ahora cordón dorado y qué voy a hacer vamos a pegar así y vamos a meter acá vamos a hacer esto aplicamos silicona caliente pegamos acá y vamos a meter acá que quede templadito vamos a hacerlo alrededor de todo el tubito de esta parte. Voy a ir a hacerlo y ya vuelvo. Bueno, nos quedaría así, tratar de que el cordón quede templado. Yo lo que hice para que no se salga el cordón, aplicar silicona líquida y ya colocamos el. Cordón. Ahora para esta parte vamos a hacer una estrella en foamy dorado. Vamos a hacerla doble. Ahora vamos a tomar perla continua y vamos a pegar acá en esta parte.